Eh, yo iba saliendo con mi papá este, para a dejar una máquina y en la vuelta que yo venía para atrás para mi casa, ellos me agarraron ahí en la entrada del barrio. No fue ni en el barrio, fue allá en la entrada de la carretera, ya entrando al barrio. Y me agarraron, este, me agarró el oficial del agado y me llevaron este, y anduvieron por todo a buscando gente. Y después este, pararon ahí, después pararon ahí donde en un lugar que se llama Pollo Loco y agarraron a un señor y también agarraron a, a, una, a una muchacha. También, que ni ya tenían que ver nada. Ajá, que no tenían nada que ver en esto y, tam, y era un señor mayor, ¿verdad? De 64 años por lo menos. Y después anduvieron por todos Sanidad y agarraron a un muchacho que se llama José, también que lo agarraron ahí por, por casi donde me agarraron a mí y después ya a mí me pasaron a la patrulla este de los oficiales ya ya de la policía cuando te golpearon ajá y ahí fue cuando el oficial me agarró y me, y me tiró contra la puerta y me montó y ya y después de ahí ellos ellos ellos ya, ya se iban para, para allá Santa Cruz y después te este, los bajaron y los y los dejaron ahí ya y después me metieron a la a la, una celda aparte y ya fue ahí donde donde llegaron mis papás y, y, y ya. ¿Vos en algún momento dijiste la edad que tenías? Sí. Me, qué pregunta, te me preguntaron que cuántos años tenía y yo les, ah. dije, que, y yo les dije que 12 años. ¿Y sí. qué dijeron? Y no, no nada. ¿Te dijeron no, no, por qué te arrestaron? Ah. ¿Te dijeron por qué te Sí, arrestaron? me dijeron que, yo era, uno de, de, que yo, yo era uno de ellos que andaban tirando piedras y, y esas cosas y no, yo le dije que no, que no, y me, y me decían, usted fue, que usted fue, y ya, y ahí fue donde me metieron ya el carro, y me llevaron. ¿Cuánto tiempo estuviste en la perrera? Eh, Estuve de camino de aquí, de Sardinal hasta, hasta, hasta Santa Cruz, me llevaron en esa perrera. Andu, anduvieron recogiendo por todo Sardinal, gente, y, y encontraron, fueron como cinco personas que agarraron, y, y incluso agarraron a un muchacho, que no andaba, que no tenía nada que ver en esto, iba para Palí, el muchacho, yo lo conozco, y, y vive en Sardinal él, y no tenía nada que ver en esto, y lo agarraron y se lo llevaron, y lo esposaron, sí. ¿Y cómo te sentís? Y yo me siento, ya, y yo me sentía mal, porque ya, yo no había hecho nada de esas cosas, ¿verdad? Y uno, y uno, este, se pone a pensar, ¿verdad? Que uno va a quedar ahí metido, y ahí sin hacer nada, sin haber causa alguna de, de lo sucedido ¿verdad? y por, por eso. ¿En algún momento llegó el pan. No, no llegó el pan ¿E ¿Ellos si llamaron al pan o no sabes? No, no sé. Uh -huh. No, no llamaron a nadie. ¿Cómo fue que te golpearon? Eh, fue que me agarró el policía, ya, ya el policía y vino, me agarró de las manos y me agarró el cuello y me dijo Uy, este, este, este Maya quiere jugar de hombrecito y, y me agarró con fuerza Y me y me tiró en la puerta del, del, del carro de ellos En el vehículo de ellos Me tiraron y me golpearon el, el brazo El hombro Me lo rasparon ¿Sabes el número del vehículo? No, no, me, no, no, no, no, sé ¿Listo? ¿Con qué, con qué y, y instrumento fue lo que te golpearon? No, no, este, ellos me agarraron y fue que me zumbaron. me tiraron? Me tiraron y, y me golpearon, sí. Y, y incluso, este, cuando yo estaba trabajando con mi papá, ellos aventaban y se iban a la, vi, a la vivienda de, de, de aquí, los del barrio, y los afectaban. Y, y, y, y los niños también les caía eh, eso y los pobres tenían que ir corriendo para, para los potreros porque... Lo, los afectaba a los niños bastante okay, Muchas gracias